Y llegamos a la última lección de nuestro módulo 4 y vamos a acabar nuestro recorrido por la literatura fallera hablando del teatro y las fallas que también tiene una relación eh, muy íntima desde su mismo origen eh, Pensad que eh, algunas fallas del siglo XIX, de hecho era como el, el modelo dominante eran literalmente eh, fallas escenario, es decir, eran unos ninots, unos muñecos representando una, una escena. Se puede decir que eran como escenas congeladas de un sainete inexistente. Por eso los sainetes como la falla de San Josep, de Eduard Escalante, lo van a, las van a tomar como, como tema y realmente además el, el, los escritores de gibrets de falla, de explicaciones y relaciones, son como os dije muchas veces los mismos que escriben sainetes en los teatros populares de la, de la época. Además. El teatro, como la poesía, se va a incorporar al ritual de las presentaciones falleras. Es decir, un, un, a lo largo del siglo XX, una presentación de fallera mayor típica incluye una obrita de teatro que se llama A propósito, que está relacionada más o menos con la personalidad de la fallera mayor, y después la exaltación, que es donde se incorpora un discurso retórico y o un poema. Eh, eso hace que a lo largo del siglo XX sea ya muy habitual que muchas fallas en, en distintas ciudades del País Valenciano tengan eh, grupos, eh, grupos de teatro. Además, no, no olvidéis tampoco el, el gran componente escénico que tienen muchos eh, eventos, eventos eh, falleros, por ejemplo, el, la, cabalga, la cabalgata del foc que tiene su origen en los años 30 tiene mucho de, de, de, de performance eh, de teatro de calle. Eh, en esta foto podéis ver eh, una falla de escenario de las que os hablaba antes, ¿veis? En, en este caso además representa, si una falla del siglo XIX, representa una partida de dominó y, y si estáis distraídos podéis pensar que las personas que están jugando al dominó sobre el escenario son actores en lugar de ser lo que son ni ninots de falla. Y esta foto es bien curiosa porque es de los años 40, es exactamente de 1944 y como podéis ver hasta bien entrado el siglo XX eh, podemos encontrar estas fallas que, que, que son parientes cercanas del teatro. Eh, esa, como esa extensión, esa generalización de las prácticas escénicas en las fallas van a dar lugar también a, a institucionalizaciones vinculadas a las redes asociativas que conocimos en el módulo anterior. En el año 1973, una falla de la ciudad de Valencia inició un concurso de teatro que después de diversas polémicas acabaría siendo organizado por Junta Central Fallera que eh, reclamaba el monopolio de la organización de eventos colectivos en este momento. Así nace el concurso de teatro de la Junta Central Fallera, que sigue activo en la actualidad y, por ejemplo, en el año 2017 eh, representó nada menos que 75 montajes diferentes, algunos de sainetes de obras cortas, pero otros de obras largas, algunos originales y otras, eh, otras adaptaciones o montajes de obras eh, preexistentes. También quería deciros, y es importante, que esto no es único, es decir, otras ciudades eh, también celebran sus propios certámenes, sus propias muestras o concursos de teatro eh, y otra vez os traigo el ejemplo de, de Gandía y su mostra de teatro Ligorio Ferrer que eh, es realmente prestigiosa y que tiene un nivel medio altísimo. Por lo tanto, y esta es la idea que, que quería transmitiros en esta lección, las fallas son también una red muy, muy, muy eh, extensa y muy compleja de teatro amateur. Por lo tanto, creo que a estas alturas lo tendréis ya muy claro, las fallas son una fiesta total, es decir, no solo son eh, algo que organiza unas fiestas en marzo, sino que se convierten en generadoras de productos culturales muy diversos y son también asociaciones eh, dinamizadoras de, de cultura en las ciudades donde, donde tienen su sede. Acabamos con un repaso a, a imágenes del, del teatro fallero. Aquí tenemos una representación eh, infantil de los años 50, en una obra que como veis debía de ser muy divertida y debía de hablar de estudiantes no muy buenos. Eh, aquí tenemos una, una imagen de eh, una representación teatral del último concurso de teatro de Junta Central Fallera. Aquí tenemos el cartel anunciador de la mostra de teatro Ligorio Ferrer de Gandía y eh, quería acabar con esta, con esta imagen que, a, aparte de que estoy yo mismo, que ahora, mi, ahora me estaréis viendo doble en vuestra pantalla, eh, era una, una mesa redonda precisamente sobre el teatro eh, y las fallas que se celebró en esta Universidad de Valencia, y ahí podéis ver a Hernán Mir, que es un autor teatral fallero, podéis ver a Amparo Sospedra, que es una actriz eh, también del circuito fallero, y eh, Paco Pellicer es artista fallero, pero también, y por eso estaba en esta mesa, es escenógrafo. Por lo tanto, eh, las fallas son de verdad creadoras de teatro. Muchísimas gracias.